Hola qué tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en videojuegos latinoamericanos tengo este otro que se llama The Bonnie Graveyard videojuego desarrollado por esto una empresa que se llama Pichón Games pero curiosamente este es el primer videojuego latinoamericano que traemos aquí que es de Puerto Rico así es amigos, es de Puerto Rico por aquí Steam nos dice lo siguiente sobre este juego. Dice, luego de que su hermano desapareció inesperadamente, Skye trata de superar y explorar las calles embrujadas del pueblo Carrot. Esto no nos dice más, pero parece ser un juego como de misterio. Podría ser. Pues a ver, curiosamente estamos aquí como en una computadora vieja y acá hay un icono de un conejo, vamos a darle clic a ver qué pasa no tienes permiso para acceder a esta aplicación por favor contacta con tu administrador ok pues cerremos la ventana démosle a ver aquí qué más sale por ejemplo no sé qué, qué puedo hacer más por acá porque así inicio el juego Inicio en esa pantalla así Pero no sé qué más debo hacer Me sigue saliendo lo de que no tengo permiso Pero no me sale qué más puedo hacer Ah, se movió, se movió Se está moviendo el conejo Pido disculpas si me da tos y eso He estado bastante enfermo En estos días pero no sé, ya me siento un poco mejor, wow, hay un glitch, hay un glitch, si ¿Sí ven, es un error del programa Conehator, se está burlando de mí el programa Conehator, Oh, ahora sí empezó esta vaina. Welcome. Como tú ves, familiar No sé por qué colocó familiar así como es pegado. Hey, we met before. ¿Nos hemos conocido antes? Sí. Tú debes estar buscando algo ah no sé qué significa eso tú estás aquí por ella tal como esperaba, sígueme ok, entonces sigo aquí en este conejo oculto entre las sombras pero ahí le estoy dando clic allá wow, qué loco Qué tétrico. es como jugar en un juego de los antiguos de computadora ah, hay que seguir el conejo por donde es, donde equivocarnos de camino a ver este camino tenía varios conejos y no sé cuál será el, el real será este, no, equivocado de nuevo sigámoslo tal, segunda puerta tercera puerta ¿Cuál de ellos será el real? ¿Hay algún elemento para identificar al real? No. De nuevo. Entonces será el tercero. El segundo, perdón. Sí. Eh, Ave María. Son varios caminos y varios conejos que seguir. Que es un cementerio de conejos, ¿no? segundo, y vámonos por este, a ver no, no es ya sabemos que aquí es el segundo camino y aquí entonces intentemos por este, no, tampoco o sea que también va a ser el segundo camino del el siguiente o sea este, no es el pase el primero que loco. Uy, qué es eso. Aquí estamos, mi amigo. Intenta abrir esa puerta. Tu viaje empezará. ¿Estás emocionado? Finalmente la encontrarás o te reunirás con ella. Jaja, vamos. El conejo está esperando. Ok. Oh la pantalla psicodélica. Ahora sí se ve alrededor del computador todo. Se siente como un viaje al estilo Alice en el País de las Maravillas pero en este caso es un conejo. Que es, bueno, no sé, viaja a través de este programa de computadora. Dice Return, pues, sí, Return Start Game, ¿cómo le hago a Game? O sea, lo de ahorita fue la introducción. ¿Pero ya habremos entrado a ese mundo o todo fue un sueño o qué? Vamos a ver. ¿Una mano me está saludando? Oh, una mano flotante. Tal como yo. Tal como tú. Parece que está... Um, vistiendo un anillo... O está usando un anillo plateado en su dedo índice. Mm, observa cómo esto espera a mostrarte algo. Vamos a encontrarlo. Ok. También nos está como señalando un camino, ¿sí? Dice Jardín del Amor. Me hace pensar un poco en, en algún juego así de Super Nintendo. De esto, es que Super Nintendo tuvo muchos juegos diversos. Y entre esos, había juegos así como de mover cosas. No se veía un personaje. A ver, hay algo sospechoso en este muro. Pero, pero ¿no nos podemos meter todavía? ¿O sí? No. Sigamos la mano bueno, el guante por acá tijeras una extraña escultura es un conejo están podando el árbol para que parezca un conejo se ve muy impresionante para ser honesto su forma parece recordarme recordarme algo la mano aquí está jugando con... Se ha divertido. ¿Pero qué? ¿Se supone que la mano me iba a ayudar? Handy Paul Cabin. ¿Es ¿Esta es la cabeza de la mano? Parece que si golpeé... No hay respuesta. Pero esta mano es la que está jugando. Venga, Rapes, ayúdeme. No, no hice nada. A ver, aquí por acá. O sea, aquí más manos. Ah, mire, es otra mano, en verdad. Skye, ¡Eye! hermano. Mi nombre es Skye, Skye la coneja. Yo soy eh, no sé qué es Wissing número 8 ¿Mm? es grandioso me hace feliz ver manos como la tuya aquí me refiero a que alguien bueno no, esta parte estoy un poco confundida, pero a entender que sí estamos atrapados como en un mundo virtual. Ajá. Bueno, dice que cómo nos puede ayudar. Dice que si estamos buscando algún trabajo, pues, pues sí, obvio. ¿Y cuál es nuestra tarea? ¿Nos dijeron? ¿Cuál es nuestra tarea? Entendí. Yo venía a mi jardín, desde que no est desde este primer día me ayudarás. Yo te enseñaré lo básico. Vamos, vamos a iniciar plantando algunas flores. Pues por el momento no parece tan misterioso, a excepción del hecho de que estamos como dentro de un mundo virtual. Pero parece que nos va a enseñar a plantar flores tipo Harvest Moon o Stardew Valley. a ver golpea el, el botón de interactuar o left click cuando el anillo toca el círculo estar que? ah, para sacarla la ok ah, ok, debo evitar que la vida de la, de la de la conejita llegue a cero así que voy a ser muy preciso como en el momento en que vaya a sacarla eso ok cada vez ¿Es que tengo que acabar que hacerlo bien o si no se agotará la vida de ella Ah. Ahí van dos. Oh. Uy, qué bien. No, cuántos huecos son. Ay, no, se va a morir. Uno. No, la embarré. No es fácil, no es fácil acertar. Por lo menos no con control. Dice que lo vamos a intentar de nuevo. Vamos a ver. Vamos a intentarlo con el mouse. Que me dice que con el mouse parece ser que es más fácil. Ah, pero no. No me deja. No. No. Obligatoriamente me toca con el control. La primera vez sin fallos. Bien, bien, bien, bien. Ay, aquí le hice mal. Otra vez. No. Ay, no, lo que no hice en la anterior. La estoy embarrando aquí. ¡Eso! ¡Eso! Oiga, sí que somos buenos para acabar. ¡Lo logramos! Okay. Me dicen, ya, me llama número 8, ¿no? ¿Ahora qué voy a hacer junto con la otra mano? A tapar ahora los hoyos Ok Bien, bien, bien, bien O sea Ya acabamos y ya se sembró Ya se sembró Entonces ahora vamos a tapar los, los hoyos ¡Ay! Por el afán ¡Ay, no! Puede ser que otra vez vaya a perder, nomás por... ¡Eso! ¡Ay, no! ¿Ahora regar? ¡No! Donde me equivoque, me vuelven todo otra vez. Bueno, en verdad no estoy tan seguro. Pero sí no sé por qué el juego me hace pensar en un juego de Super Nintendo. Sé que Super Nintendo tuvo así jueguitos así todos raros de interacción. Pero me hace pensar un poco así. Hasta la música. Gracias por tu ayuda. Si me disculpas, voy a hacer algo importante. Pero no te preocupes. Eh, mientras tanto, puedes conocer todas las palmas, to o sea, como todas las manos. Parece que hay más, ¿no? Más manos como yo. A ver. Ah, pero a ver, yo venía por este camino, que fue donde sembramos. Hay más palmas por acá. Fue donde estuvimos sembrando si sí, no hay más palmas por acá entonces yo creo que vámonos a ver qué hay en otros lugares del juego del juego bueno del de este lugar este, de este extraño lugar A ver. hay muchas manos aquí, aquí y aquí es momento de conocerlos intentar ganarle a uno de estos a ver dice que 15 puntos Voy a intentar los 15 puntos al menos con este para ver si de pronto con algo me dan algo o puedo avanzar en la historia Tres, ya le, a este sí, ya le agarré el tiro. Ah, mm, le estoy ahora pegando muy pasito. 9 ah. hace ah, sí, que voy allá no hay ah, otra vez sí me va a pasar el tiempo y no va a poder hacer nada 10 11 12 13 14 15 listo tú encontraste una pieza de papel wow ok pero para qué me sirve la pieza de no, no quiero. no quiero volver a jugar eso. ¿Cómo hago para devolverme? Ay, no. Exit quest? No, no, no, no. Oh, o si sí, ver. Ay no. Bueno, acá me dice que ya lo logré, pero. ¿será que es obligatorio que tenga que vencer a todos? ah, eso es papel, no es tijera Los dos, papel es que ese papel, el que es papel, parece más bien tijeras. Pero bueno, ¿quién soy yo para decir? Uy, ya casi son cuatro puntos, ¿no? Uy, ahora sí estoy ganando. A ver qué me dan otra pieza de papel que no quiero jugar listo yo tuve la de ese y este pero estos no sé cuántos son o sea cuántos con cuántos hay que jugar Porque ahí eran tres, pero ¿te me asegura que son tres, ya <tose> sí, sabemos que uno está acá. ¿Dónde están las otras? Yo creo que una no está por acá escondiendo un árbol. ¿Cómo es la cosa? Sí, aquí está. Y después hay otra que está por aquí abajo. Aquí. Pero entonces cuántas más faltan? Es que esa es mi pregunta, ¿cuántas? Ah, listo, cuatro. Y eso estuvo re difícil. Pero ¿dónde estarán las otras? O se son cuántas? ¿Cinco? No, yo no le encuentro acá más. ¿Cuántas serán? Ahí ya van cuatro. ¿Y dónde estarán las otras? No, sé si no la veo. ¿Serán cinco? ¿Cuántas serán? ¿Mm? A ver, ¿cuántas manos son las que hay que encontrar? Sabemos que uno está aquí, pero ¿dónde están las demás? No, por acá no hay nada. Sé sí que la otra está acá. Ah, no, aquí no, aquí. Aquí está la otra, y aquí está otra, pero falta una, ¿dónde carajos está? la otra mano no la encuentro ¿dónde estará? si es que está por acá ¿no? Bueno, vamos a ver si encontramos los guantes. Porque creo que es lo más difícil de acá. O sea, no es tan fácil encontrar unos benditos guantes. Y ya sabemos que va uno. Pero ¿dónde están los demás? Acá hay otro. Y acá hay otro. Y acá sabemos que hay otro más ¿dónde están los demás? no por más que intento fijarme en el entorno no los veo eso es lo que me está sacando un poquito de quicio en el juego lamentablemente porque bueno o sea es un buen puzzle pero Siento que se está volviendo un poco monótono y está tendiendo a aburrir por el hecho de que, pues, bueno, a ver, hay que buscar esas manos, no nos dicen mucho sobre ellas, solo hay que buscarlas. Y a pesar de que nos guiamos por las características de ellas, se hace muy difícil identificar dónde podrían esconderse, o hasta dónde el mismo terreno nos permite explorar para buscarlas ¿dónde podría estar? ¿en la casa? no, no creo no, es que no, ni siquiera en la casa otra vez mal pues mis amigos no creo que haya nada más que hacer porque al parecer para continuar con la misión hay que hacer esa esta misión de encontrar las manos pero no sabemos realmente si es que o estoy buscando mal o hay más espacios del mundo que se pueden explorar y no me he dado cuenta o qué puede estar pasando no lo sé, o oh, también podría ser un error, el juego todavía está en fase demo, así que podría también serlo, aunque no estoy seguro, esto, pero realmente no encuentro, es que ni siquiera me aclara cuántas manos debo encontrar, que me parece un, un gran fallo ahí el no decir cuántas manos son las que hay que encontrar, o para al menos uno guiarse y saber, bueno, deben haber tantas, entonces, esto, pues bueno, amigos, yo creo que voy a dejar hasta aquí The Bonnie Graveyard. El juego va por buen camino, pero siento que le falta un poquito más de instrucciones, un poquito más de, de la historia. Obviamente, a mí me tocó leerlo en inglés, espero salga en español, eh, porque aunque el juego es un juego pixelar indie con un tipo de mecánica no muy popular. Realmente sí me llama la atención por la parte de los puzzles, pero hace falta un poquito mejor indicaciones, por lo menos por ejemplo en la búsqueda de las manos, cuántas manos debo yo buscar, porque pues en el, en el mapa hay regadas como 5 manos, pero son las 5 las que voy a encontrar o solo cuántas, entonces esa es la gran pregunta. Bueno amigos, pues eso es todo. Juego puertorriqueño, tampoco tiene salida aún, fecha de salida aún, pero ya está en Steam, lo pueden agregar a su lista de deseos y prueben la demo y díganme si ustedes encontraron todas las manos, yo no las encontré y si después de encontrar las manos nos dan algún otro pedacito de historia más para probar. Eso es todo amigos, muchas gracias por haberme acompañado, no olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima, bye bye.